Sí, bueno, miren, eh, la pandemia del COVID-19 nos ha golpeado de todas formas. Se ha llevado a mucha gente y se ha llevado a mucha gente del entorno de cada uno de nosotros. Pero del entorno nuestro y del entorno mío en particular, el COVID-19 me quitó a un hermano. Me refiero a Rafael a Antonio Vargas. Se me quiebra la voz y es lógico, lo entiendo y espero que ustedes también me entiendan. Rafael fue un amigo con quien batallé muchísimas cosas desde el año 1984 que comenzamos a relacionarnos a través de un proyecto de universidad que iniciamos en La Vega dentro de esa actitud quijotesca que siempre tuvo Rafael, ese pensar en el futuro, ese pensar que la formación, la educación era lo único que nos iba a salvar. Fran Tejada, Rafael, Rafael, Antonio y yo viajábamos de San Francisco de Macorís a La Vega al proyecto de la Universidad Real Latinoamericana. Él fue un hermano desde el primer momento, a pesar de la diferencia de edad, eh, fue un hermano con el que siempre contamos y con el que siempre eh, tuvimos una relación estrecha, independientemente de la distancia, independientemente del tiempo. Pero Rafael fue ese hombre dedicado, trabajador, hogareño, padre, esposo, amigo, hermano, un hombre que en los peores momentos, en que, incluso momentos en que su familia se enfrentó a dificultades, él era una especie de árbitro, él era una especie de equilibrio dentro de la familia Vargas Hernández. Mi corazón no tiene manera de cómo explicar lo que siento al momento de decir estas palabras, porque en definitiva, en un rincón de mi corazón siempre habrá un espacio para mi hermano Rafael Antonio Vargas Hernández. Pasa su alma, yo pienso que debe estar en un buen lugar, porque fue una gran persona y todo el tiempo lo demostró lamento profundamente y me uno al dolor que embarga a Luis, a Julio, a Eugenio, a Reinaldo, a Águeda, a Yolanda, a todos ellos. Mi abrazo fraterno desde acá. Sí, es. es. Realmente ha sido una pérdida muy dolorosa. Eh, la familia de Lenor eh, llora. De, de, esta, de este miembro de esta familia, el señor eh, Antonio Vargas, quien lamentablemente nos enteramos de su fallecimiento vía la rueda de defensa, donde el propio ministro lamentaba el fallecimiento del señor Rafael Antonio Vargas. Y nosotros, bueno, pues nos unimos al dolor de la familia, tanto a don Luis, a don Eugenio, a Bolívar, a Julio, a Águeda, a Águila, Yolanda, a todos eh, los hermanos Vargas y a toda la familia Vargas eh, por este, esta terrible pérdida a estiempo. Eh, quizás la, la peor parte de todo esto es no poder externar eh, mediante abrazos el dolor que se siente ante esta pérdida. Y, y esta es la parte que más nos va a marcar a todos el hecho de, de tener que despedir a ser queridos, amigos, allegados eh, y ver sufrir a nuestros amigos y hermanos y nosotros mismos sin que podamos abrazarnos, sin que podamos extender eh, ese, ese abrazo afectuoso que, que tanta eh, ánimo da eh, en momentos tan difíciles como estos. Así que paz al alma de Yo. Antonio Vargas y conformidad a la familia. Yo conocí a Antonio Vargas en su trabajo, en su trabajo de, de buscar soluciones a lo que más necesitan. Y ese abrazo que él daba con tanto amor, sí. me lo acompañó con un beso, me lo acompañó con un beso. Y me trajo a mi memoria el. Me trajo a la memoria el beso de mi madre, eh, ese, ese calor afectivo, ese hombre eh, de corazón bondadoso. Y eh, en estos momentos es difícil expresar lo que se siente cuando se pierde. A, a alguien así. Mira, los abrazos y también eh, solidaridad y conformidad a toda la familia y que Dios así nos dé es. el esfuerzo para continuar hacia adelante y así haciendo el trabajo que él hacía, un trabajo encomiable en favor de los más necesitados. Así es, los abrazos sí, de Antonio eran, rompe, eran rompehuesos porque eran sinceros. te apretaba. Y yo recuerdo, lo primero así. que me preguntaba cada vez que me veía era, ¿y el licenciado? El licenciado de Fran Tejada. Porque así lo que es, le digo, claro. tuvimos una, unas experiencias eh, fantásticas en ese camino de la Vega a San Francisco todos los días que hacíamos después de las 4 de la tarde. Señores, estábamos en una situación difícil, muy difícil. Con este, este virus se ha llevado mucha gente querida y ha roto muchos corazones. Así es. Nada, la vida sigue, hay que continuarla. Eh, decirle a la gente que hoy no tenemos activo nuestro WhatsApp, WhatsApp. para la gente que nos está escribiendo y no le hemos leído, eh, el equipo técnico está todo en su casa y entonces no tenemos la forma de hacer la conexión de... Eh, de nuestro, ¿verdad? de nuestro WhatsApp. Bueno, tal eh, vez si, si damos uno de los WhatsApp particular de nosotros, y, lo, y esa persona lo lee desde su casa, aunque no se vea en la pantalla, ¿qué te parece? Eh, eh, bueno, sí puede ser. En caso de lo que haríamos es que para mañana ya tendríamos la tablet directamente aquí, aunque no salgan al aire, pero sí pudiéramos leer los mensajes de la gente, que okay. es, al cabo, lo, lo, lo que importa, que la gente pueda expresarse a través de, de nuestras vías Y decir a la gente que nos está marcando atención al pueblo, al 725-0505, ese no está en servicio, está solamente en el canal y allá ahora mismo no hay personas, sino que pueden marcarlo al 829 451 3381 ese es el número que está en, eh, en disposición para llamada telefónica 829 451 3381 eh, ok y le estaremos, a, estaremos mencionando la... el número durante el programa así es bueno, pues vamos a escuchar a Julio Ureña con su tema y ver qué nos trae en el día de hoy. Gracias, Yerjan. Gracias, Yerjan. Gracias, Amado. A la verdad que es difícil continuar, pero hay que continuar. Este pueblo de San Francisco, Macorís, se sabe levantar. Tenemos que llenarnos de esperanza. Tenemos que ser, ser posibles y entre todos eh, salir airosos. Recordarle que tenemos a Dios. No estamos solos. Dios nos da la fortaleza, nos da la interesa de continuar. Dice uno de sus textos en la Biblia que él es mi amparo, él es mi fortaleza y mi refugio en momentos difíciles. Y hay que continuar hacia adelante, uniendo voluntades entre todos. Más que un tema, es una sugerencia para tratar de colaborar, contribuir a que sea más eficiente el trabajo dentro del Ministerio de Salud Pública y todos los organismos que están en ardua aportando para eh, facilitarle la, eh, y las soluciones a, a todo el pueblo dominicano En el caso de San Francisco de Macorís Siendo una de las ciudades más impactadas Porque aquí fue que empezó, primera vez A circular localmente el virus Recordarle que el virus eh, está en el aire, ¿verdad? Y en espacios cerrados está, eh, se concentra por cada metro cúbico que nosotros tenemos, en ambiente de ciudades hay dentro de 300 a 400 partículas microscópicas que están ahí suspendidas en el y que el virus se puede aferrar y durar más tiempo suspendido en el aire y así entonces contaminar más. Es decir, los espacios cerrados son más peligrosos si hay persona contaminada, los espacios trancados. Entonces hay que tratar de ventilar las habitaciones, eh, hay que tratar de desinfectar bien los espacios donde estemos y mantener también la distancia. Yo eh, quiero que el Ministerio de Salud Pública forme una comisión para que haga un rastreo de las clínicas privadas de San Francisco de Macorís y levante los datos de todos los pacientes y las condiciones que se encuentran. Así también como de los sectores más afectados en San Francisco de Macorís, que se pueda hacer un trabajo de información fidelismo con ellos, se puede utilizar a los presidentes de las juntas de vecinos de esos sectores que están bien organizados, se puede utilizar a las iglesias que están bien organizadas y así pues dar información necesaria para focalizar el esfuerzo en, en esos eh, sectores y así también hacer más eficiente Estamos en un momento que ya eh, están tocando segmentos de la población donde hay mucho hacinamiento, hay mucha aglomeración de personas, hay muchas casitas, una eh, cerca de la otra, eh, grandes cantidades de personas bajo un mismo techo y todo esto es un caldo de cultivo que contribuye lamentablemente a que haya más afectado. Por eso, hay que continuar con la orientación a la población, hay que continuar con la educación. Y hago un llamado a todos los políticos de todos los partidos para que ni siquiera su figura salga, pero Sí eh, sus mensajes, sí eh, su, su, su a la población y sí también eh, su desprendimiento para colaborar juntos en la solución de este problema. Entendemos que como país en desarrollo tenemos grandes limitaciones que dificultan, pero si... Unimos todas las fuerzas y las ideas. Podemos convertir eh, esta pandemia, este desafío, en grandes oportunidades que van a beneficiar mucho a nuestra nación. Es un desafío personal primero, es un desafío también de responsabilidad en cada uno de nosotros, de responsabilidad en la familia, de responsabilidad en el que tiene que brindar el servicio y también el que tiene que recibir el servicio. Y una de las mejores maneras es dando informaciones verídicas, veraces, dando informaciones eh, que aporten también a la solución de lo que estamos padeciendo. Y tanto eh, las redes que son eh, grandes, de, eh, espacios para dar información deben de usarse bien, tienen que usarse con calidad, no, no llenarnos de pánicos y abrumarnos de pánico, porque como decía la psicóloga aquel día que le hicimos la entrevista esto puede contribuir a agravar más la situación porque cuando usted se llena de pánico, viene el nerviosismo viene la angustia y el sistema inmunológico se desequilibra, se cae, se destruye le, le llena de estrés Le da dolores en las espaldas, en el pecho Y ya usted piensa que tiene el virus Y que el mundo se va a acabar Todo esto hay que tratar de corregirlo De dar informaciones veraces, oportunas De colaborar con la, nuestra misma familia Que desde luego cada uno de nosotros lo hace llamando a todos los familiares, escribiendo, poniéndose en contacto, llamada, de cualquier manera que lo haga, tratar de... para luchar esta pandemia. Un virus inteligente es un virus que es oportunista Aprovecha la oportunidad y nosotros tenemos que cerrarle las puertas por donde quiera se presente, siendo eficiente. Por eso eh, eh, propongo una comisión del Ministerio de Salud para que haga este levantamiento fidelito. Y en base a eso, entonces, se tomen las medidas necesarias. He escuchado por ahí al Colegio Médico Dominicano dando Pidiendo que se haga aquí una cuarentena de 15 días, de 24 horas diarias Todo el mundo se... Lamentablemente no comparto eso Porque el pueblo dominicano no está preparado para eso Saldrían entonces de los barrios en grandes bandadas A saquear y a destruir y a buscar alimentos donde quiera se encuentre Hay que tener mucho cuidado con las medidas que se van a tomar para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Y, y hacer la cosa sosegadamente, con calma, con inteligencia, buscando personas expertas bien orientadoras y pedir a los países desarrollados como Estados Unidos, como China, pedirle eh, Israel, que tiene buena experiencia en guerras biológicas, pedirle eh, orientación, pedirle personal profesional también para que, Forme, eduque, oriente a todo nuestro personal que está en la guerra del COVID-19. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que continuar y nos vamos a levantar como pueblo, como nación mediante. Así será. Así es. Gracias a Dios. Las palabras, eh, su tema del de día de hoy explicarle a la gente que nos están viendo hay una información que salió ayer a, a, atención amado atención fulvio, de que supuestamente eh, se iba a cerrar el país 24 horas, eso no es cierto hasta el momento, ayer salió eh, una información en las redes sociales y todo el mundo lo estaba compartiendo de sí. que se iba a cerrar el país, a haber cuarentena 24 horas eso no ha sido confirmado por las autoridades, es importante decirle a la gente que no se lleven de todo lo que le comparten por así favor. es, que no se lleven de todo lo que le comparten por redes sociales búsquese los medios por ejemplo que son oficiales, búsquese a Telenor en la página, búsquese los programas de Telenor Busque el stream diario, Busque todo eh, eh, eh, y espera además diario libre de informaciones, Diario Libre, el hoy, el caribe Perla, no tienen que, que avisarlo sociales. con tiempo claro, claro, además dijeron que iba a ser hasta el mediodía la oportunidad de uno salir a resolver cualquier cosa. Lo que quiere decir que eso puede crear un, una situación de, un, un, como te digo, eh, una situación de embudo, ¿no? Donde todo el mundo quiera ir al mismo tiempo a un supermercado, a un colmado, sí. Sí. y entonces se va a aglomerar gente y va a ser peor, como tú decías hace un momento, el remedio que la enfermedad. Por eso sí. no se pueden llevar de, de todo Ajá. lo que dicen para evitar este tipo de acti actitudes ¿no? que oh, pudieran Dios. ser perjudiciales. Tenemos una llamadita. Buen día. Buenos días. A su orden. Bueno, buenos días a Pueblo Oreja, llamamos José Rosa y a Pichacar. Gracias. Buenos días, buenos días. Quiero usted, yo quiero hacer la denuncia señores el cantón de huevo, de la sirena, están vendiendo a 210 pesos. Eso, yo tengo la factura aquí. Eso es un abuso Los huevos están a 140 pesos de mercado. Y esa gente vinieron aquí hasta más Y se están está llevando todo el dinero. Y se están llevando todo el dinero, de dinero aquí de, de nuestro pueblo. Sana. Y están sí, pagando con eso a los otros. Están como Bueno, pero bueno, bueno, eh, gracias a lo que acaba de decirlo. Si en el mercado está más barato. Yo les, les sugiero entonces que vaya al mercado, en caso claro. de que sea cierto. Yo compré un cartón de huevo de 150 pesos en un colmado, porque normalmente los supermercados te lo venden un poquitico más caro, y yo lo compré realmente a 150 eh, pesos el, el huacán. Todavía me queda la mitad ahí. Eh, bien, señores, vamos a, a ir a una pausa, y luego regresamos con el contenido, viene el tema de Amado, pero antes tenemos una llamadita, en, bueno, ya se cayó, eh, en el aire a la persona que nos llama luego de la pausa, vamos a la pausa muchachos y luego regresamos de